Bien, señores, nosotros ahora inmediatamente dejamos la pista caliente a Génesis Méndez y las redes sociales. Génesis, hey, ¿viste ahí de ESPN, la exclusiva? Sí. ¿Eh? Eh, la... Detallado lo que está sucediendo con ESPN en Estados Unidos. se Van a cerrar eh, la emisora para la parte latina y que ESPN, como otras cadenas, pertenece al, al, al, al gran monstruo de Disney que sí. mucha gente se confunde. No, no, y se porque... acá, es bien Disney. Como no, porque recuerda que Disney comenzó a comprar muchas compañías. Sí, sí, entre ella, eh. entre ellas este monto del deporte, y es bien. Sí, Lamentablemente pero... eh, ya en Nueva York se quedarán sin, por ejemplo, eh, Néstor Julio, Teichi eh, Rodríguez, entre, entre otros, hace un programa. Es que dulísimo, no sea actual, de, es que tú sabes que es un número. Esto es número, Roberto. O sea, ¿tú esto ¿Estás es de acuerdo número... con lo que yo le dije a Raymond Pozo? No, no, que esto es número, Roberto. Tú es tú que si usted no genera. Esperte, tú sí. estás de acuerdo Totalmente. con lo que dije a Raymond Pozo. ¿Quién está equivocado? No. Raymond Pozo está equivocado, no. entonces. ¿Por qué? Porque si no da número, lo van a sacar. Entonces, es, porque si, es que si tú no das número, entonces no se tienes que sacar. Entonces, está equivocado porque yo no, porque los dueños de los medios, cuando uno eh, no, no le rinde numerito como que te sacan. Ah, porque es así. Sí. Bueno, señores, lo dejamos con Genesis Méndez y las redes, que están calientes. Dale, Nancy. sí <risa> Ok. Estamos en vivo. Todo bien. Ok, aquí estamos como siempre trayendo todas las informaciones de las redes sociales. Recordarles a las personas que van y que quieran hacer su corte, así, estilo como yo me lo hago. Es la mejor bebería, Brooklyn Show, que está en la restauración con libertad. En Brooklyn Show usted va a estar cómodo, uno asiento, grandes ligas. Usted, usted se duerme ahí. Estamos bajo aire y también hay hablar de seguridad. Pues si acaso piensan que hay algo raro, esperemos que el. El ministro de Interior de Policía no pase por allá Pero Brooklyn Show es una barbería Número uno, así que vayan Que se las recomiendo Y ayer fue en las redes sociales Queremos explicar que todo lo que nosotros decimos aquí En, en el programa No es noticias Es lo más relevante de las redes Lo que pas No, lo que pasó con Hipólito Mejía ayer eh, en Lo único que ustedes están de acuerdo es Sí. El único que estoy de acuerdo con los seguidores aquí, Roberto, te voy a explicar. Ok, el único que estoy de acuerdo con los seguidores es que tal vez mi dirección no es muy buena porque tengo más de dos semanas trabajando. O sea, va lo bien, mío, va lo, bien. lo mío es detrás de cámara siempre. Va bien. Pero Ajá. de que un candidato como Hipólito Mejía se esté sirviendo en un sitio así no está bien. Y eso todo el mundo sabe. Eh, eh, que una persona que va a representar el país. Que haga ese tipo de cosas, los vicios de, la de, de nuestro pueblo, de una manera tan, tan clara. Génesis, eso está mal. Es sí, decir que tocaste las Dígue fibras yo. sensibles de los seguidores de papá. No me importa que se moleste oh. Nosotros presentamos los hechos, no solamente fuimos nosotros, Litín Diario, es que... Periódico Hoy, El Día. O sea, pero, pero eh, te pregunta a Génesis Méndez. Okay. ¿Estás tú de acuerdo con esa postura del expresidente Hipólito Mejía que está buscando una vez más? ser presidente de la república Esa, esos códigos de eh, ¿tú estás de acuerdo? ¿sí o no? No está de acuerdo. Así ¿Por, ¿Por qué? Porque aunque usted lo vea muy graciosito ahora en redes sociales. Recuerden a las personas que tienen ya, que pasamos de 30. estamos en los TA, que ese señor cogió un pote de romo, lo destapó y dijo que si no se lo beba se lo unta. ¿Es un mal mensaje para la juventud? Claro que es un mal mensaje porque bueno. es un candidato a sí, presidente. Sí, te van a picar los. Eh, lo pero un saludo los quiero a todos los seguidores de, de, de Hipólito Mejía. Bueno, vamos con la, que, la información es que Ramón Orlando dice que hace sanaciones. Él dice que está tocado por Dios y que Dios le ha dado un poder a él que ha ayudado a que muchas personas se sanen y se curen. O sea, que tiene un don divino. Estamos hablando que todo el mundo lo conoce como merenguero famoso. Eh, expresa que Dios lo tocó para que a más personas él pueda llevar ese, esa, esas bendiciones. Bueno, vamos a, vamos a ver. Eh, si él seguirá más pastoreando O haciendo ese tipo de actividades Porque ya lo hemos visto un poquito más alejado Al mundo del entretenimiento De en fiestas en vivo y todo eso Y si se va a dedicar solamente a eso Ya eso sería ser pastor, creo yo eh, no, no manejo mucho el término Antes que me acaben eh, Vamos con la última información Y es que Hoy, según Ingrid Hidalgo Abogada de Marley Martínez Tiene que salir Marley Martínez Hoy ella hizo una intimación al Ministerio, al ministerio Público eh, de que en seis horas ella tiene que salir. O sea, que hoy, según Ingrid, repito, según Ingrid Hidalgo, su abogada, que hizo una intimación, tiene que salir hoy. ¿Va a salir hoy? ¿El Ministerio Público la va a dejar? Eso va a depender... De eso va a depender de si acatan la decisión porque, porque la sentencia dice que ella tiene, debió salir. Entonces, Ingrid, parándose de eso, no manejó mucho esos términos de derecho, hizo una intimación, hizo una intimación. Vamos a esperar si Marlin sale hoy. Todo el mundo está esperando, si saldrá hoy, hoy es el último plazo que hizo la abogada Ingrid Gómez, le, le solicitó al ministerio, oh, o eh, no sé si fue a, a los jueces, Roberto, no sé eh, no sé mucho de, de eso de derecho, que Juanes ya lo va a explicar de, eh, en su parte, pero eso está pasando en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Telenor Condo, eh, en nuestro canal de YouTube y también en Instagram. Recuerden también seguirnos en nuestro Facebook donde subimos varios videos, igual que este video lo subimos en YouTube. Así que dale la, la campanita y espera la notificación. Nos vemos más adelante. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo...